Bueno, acá estamos en el ferry que estamos partiendo para... Bueno, ahora voy a decir, para esta pero primero sí. eh, quiero hacer mi descargo porque resulta que queríamos ir al museo de Volvo ¿sí? que acá ellos te dan un hermoso folleto y vino con así con toda la explicación Mirá, está en, inglés en todos chica. los idiomas, está en inglés para que uno sepa, dice cómo ir no tomarse el tram, bueno, eso hicimos nosotros hoy a la mañana, hoy domingo a la mañana, y resulta que cuando llegamos a donde teníamos que tomar el colectivo 32, el colectivo 32 el domingo no anda. Pero, no, se joden. Se joden. Bueno, el sábado no sé porque yo el sábado no estaba. Pero resulta que no anda el domingo. Mirá vos, eh. Qué cara, eh. Y Pelé debutó con un pibe. Pero.. Así que, bueno. Así que no compren nunca un auto Volvo. A mí nunca me gustaron demasiado los autos Volvo. Y ya entiendo cómo es la onda de esa gente. Por lo tanto, Volvo, ya te hice la cruz. Te agradezco. ¿eh? En otra ocasión será. Saliendo para la isla de Aspero. Aspero. Aspero, no. Asco. Sí. Yo no sé si se pronunciará así, pero bueno, como podemos saber. Eh... Lo que tiene de bueno el ferry este, que se paga con el mismo tarjeta que se paga el tram y el colectivo en toda la ciudad. Increíblemente también cubre el ferry. Eh, espero que no se den cuenta, si sí, acá está la tarjeta, eh. espero que no se den cuenta pronto porque le van a empezar a cobrar como en cualquier lugar del mundo donde les gusta engañar a los turistas. Eh, bueno, acá como pueden ver estamos... Un trekking. Un trekking para hacer por de lado Vamos a ver si lo hacemos no sé. Me suena que otra es Oeste y Norra ah no, Puede ser Después, de ser. Sí. después sí. el ferry sigue hasta la isla de Bran El ferry ahí. Y bajamos del ferry, mostrar Sí, el ferry es ese Y el refugio Y ahí está la gente esperando Acá la parada del ferry La gente está subiendo sí. Y este es el refugio del ferry Para esperar el ferry En invierno Se pueden sentar acá Ay, cómodamente de salva qué salvajes, le falta una almohada Y a este le falta todo sí, Bueno, bueno. A la cuestión, así que ahora bueno, vamos a pasear por esta isla un poco. Nos sacamos de, bueno, me di cuenta por un cartel que, por suerte, el sueco algo parecido al inglés tiene, y... o sea, nada. No, no, sí, sí, bueno, nos dimos cuenta que hoy había un mercado, no es un mercado, no, es un bueno, festival. un festival en un mercado. Y le pregunté a una señora una y la fete. señora me dijo que es, es fácil caminar por aquí. No. Ah, bueno. acá un señor se ve que hay que seguir a la manada sí bueno no hay mucho acá para y vemos después ahí lo... hay un mapa mira ah okay sí pero es de las islas no es de acá de acá de no dice brano ah. ay qué lindas casas ¡Mirá! bueno bueno todas de madera, son preciosas Sí, pero no, no, no. Estamos yendo hacia... Brano, no, no, la no, isla estamos, de Brano claro, Estamos, en la, estamos Brano. en la isla de Brano Estamos vamos en la isla la... de Brano Y ahora vamos a ir a la isla Galtero Que es sí. una isla que está al lado Y está unida solamente por un pequeñísimo paso Que no sé si va a estar tapado por el mar Bueno, veremos no sé. Pero bueno, hay que caminar 300 kilómetros más o menos para allá ¿Tanto? <ríe> ah. y, y bueno, y ya iremos llegando, esta isla es, es muy tranquila porque no se permiten autos uh -huh. Así que estaban en bicicleta, lo sumo, hay unas motitos Un tractor, vimos Sí, tractor, sí, porque hay mucha, mucha ganadería Es ideal para hay... el que quiera hacer la vida de la familia Igas Sí. Precioso, son todas sí. casas con muchos jardines y patios Los chicos andan... Y sueltos, gallineros Y ovejas Ovejas, gallinas, ¿sabes? patos no vi no gallinas. Sí, hay gallinas. Ah. Este, y bueno, acá seguimos, bien, estamos. Oh, cuesta arriba. Cuesta arriba ahora aparentemente. Mm -hmm. Pero bueno, hasta acá nomás. así ¿Ah, sí? Y bueno, luego seguimos mostrando. Bueno, sí, vamos a salir a este del bosque este, que estamos acá. Eh, ya adelante se ve un poco el mar. Y aquí. Estamos por llegar a, a la otra isla, pero todavía no Pero ya vamos a llegar Este bosque es todo medio pelado, no hay muy verde que digamos No sé por qué están tan pelados los árboles Si es normal, si es siempre así Ya sí. no. estamos llegando, se ve que hay que separa las dos islas Todavía no se ve muy claro cuál es cada isla Caminito Y después resulta que al lado tenían a esa <risa> con que con Que bueno, pero que va a ser. En fin, bueno, hasta luego. <risa> luego sí, este, bueno, todo sí. muy lindo, todo muy tranquilo. Este, muchos niños pequeños. Nos tocó un día hermoso. Sí, el día está precioso. Ahí vienen los niños. Está lleno de niños. Sí. andan Hay que... sueltos, sí. solitos. Hay gente que desaparece también. <risa> Ay, bueno. acláralo, porque si no. Ah, no... bueno, después lo aclaramos en los comentarios. Eh... No, nah, lo que sucede es que nos cruzamos un montón de gente que, que pasaba corriendo, caminando y cuando nosotros, o sea, íbamos todos por el mismo camino. Llegábamos al lugar, ya no estaba. Pero no había nadie, ¿no? ¿Cómo que se desvanecían? Bueno, eso ah, desaparecían que Los niñitos con sus casos, sí. muy bien. Y ahora vamos a volver hacia la zona de donde está el muelle para volver al continente. ...a comernos un continental breakfast. Ay, no digas cualquier cosa. <ríe> y bueno, y nada más. Hasta luego. Como recién estaba diciendo, no sé si salió porque justo la estaba prendiendo, pero... ¿Otra Marta? ¿Pero qué significa Marta entonces? Hay otro barco que se llama Marta. ¿Vos sabés? Es el mismo. Ah, sí. Bueno, no me di cuenta. Está quitado con otras letras. Bueno, acá seguimos en la isla de... ¿Cómo era? Banon. No, qué es Bannon. Bonan. No sé. Broma, brona. bronen Brono. Brono. No, Brono. No sé. Porno. No, no, no se, se me acuerda. No. ¿Cómo es el pueblito? Que es muy tranquilo. Bueno, salgo bueno, por este. Tractor, justo, A ver, justo eh, Ahora tractor. viene un tractor o algo. Sí, el tractor... Oh, es el, el tr mismo de antes que nos sacó de camino, aparentemente. que era tranquilo el lugar, ¿no? Si al final bueno el único ruido que hay es ese sí, el tractor. un tractor ese tractor porque es el único que hay también sí.